Ari gara, e, bueno, una el e, bueno no la teco desafecto a política y en la urreanes, guisartea, gentea, persona, bueno, de usted en Iricia, política y en Ingurúan va a ba esta batería, al de Ganchis. bueno, Uler Garrida, Uler Garrida, se le necesita dividir en política, que está en era la e, gobernuetan egon diren alderdi gehienak ba izan izondiga, ez? Eta gainera ez dute albideratu inolako e, parte hartzea eta ez da ere ez da egon gardentasuna gaietan, ez? Nik uste dut Euskal Herria biltutik hori e, landuko dugula inolako salantzare gabe. Parte hartzea, gardentasuna, e, ustelkeri esa eta politika egiteko beste dabat Eta peste política batzuk posible direla la